Bueno, yo estoy de acuerdo en que sea obligatorio porque hay muchas personas que piensan que, que no se van a enfermar o que la vacuna es, es un veneno o algo. Yo estoy muy de acuerdo porque así el país avanza, podemos salir de, de esta crisis que nos está afectando a todos. Yo pienso que deberían ser obligatorios. No, pero eso no es porque sea obligatorio, porque todo el tiempo han vacunado contra enfermedades. Y nadie se murió de eso, pues no puede hacer que ahora porque estén vacunando de esto sea para matar a uno. Porque si se quedan en alguna parte sin vacunar estamos los mismos. Si, si los que no se han vacunado se vez me van a vacunar los otros. Yo mismo lo estoy haciendo ahora aquí esperando que se termine el toco de la tarde. Esta se me travió. Yo tuve que hacerme una cirugía de emergencia y la cirugía de me travió. Me tocaba ir ya primero de, de abril. Pero tengo que para termine esto para una tarjeta de nuevo. Claro, porque tenemos que vacunarnos. Tiene que ser obligatorio para salir de este COVID. La única forma que se puede combatir es vacunándonos. Así yo incito a los jóvenes, que como yo, que vengan a vacunarse, vamos a salir de esto rápido. Sí, es una disposición obligatoria. Tú sabes que estamos eh, en una pandemia donde el mundo entero está paralizado por, por esa terrible enfermedad, el COVID-19. Entonces, eh, no se puede tener una universidad abierta para todos eh, si todavía eh, la cepa de, de esa enfermedad está latente, tú sabes, en la población. Entonces, por eso se ha llamado a la población a que se vacune en general. Entonces, por eso la universidad eh, no ha recibido su población eh, más fuerte que son los estudiantes, que es la materia prima, imagínate ella no vacunaron a todo el personal, en mayoría, eh, a los maestros, entonces no vale de nada que vacunen a los maestros, a los empleados y que no vacunen a la población estudiantil. Sí, estoy de acuerdo y yo creo que no es como una obligación, sino algo necesario, ya que estamos pasando un momento muy difícil, ¿eh? que para nosotros poder controlar, entonces tenemos que vacunarnos y si es necesario... Eh, venir aquí a la universidad y vacunarnos para poder, entonces, que uno pueda desempeñarse bien en nuestros estudios, porque es algo esencial. Eh, sí, yo creo que será lo recomendable, porque de esa forma podemos salir más fácil de la pandemia y podemos estar más fácil y más unidos aquí en la universidad a la hora de coger clases. Bueno, que se vacunen para que así podamos tener la clase presencial y podamos trabajar mucho mejor.